Durante la fecha 7 de la Liga de Fútbol Venezolana, dos equipos se negaron a jugar en modo de protesta. En el Estadio Olímpico José Encarnación Pachencho Romero de Maracaibo se enfrentaban el Caracas y el Zulia Fútbol Club. Cuando el árbitro dio inicio al partido, los jugadores se dedicaron a pasarse el balón sin siquiera moverse de sus lugares. Los futbolistas expresaron que las condiciones para disputar la jornada no estaban dadas, especialmente tras el apagón que afecta a Venezuela y que ya pasa las 72 horas. Sin embargo, la Federación Venezolana